Buenos días. ¿Empezamos, no? Sí, gracias. Muy bien. Eh, buenos días, compañeros de la prensa. El día de hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa para que eh, demos a conocer a ustedes el cronograma de trabajo que hemos enviado el día de ayer al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Como ustedes bien conocen, en el marco del análisis del pliego presentado por la central obrera boliviana, se han establecido cuatro mesas de trabajo. Una de las mesas de trabajo es precisamente la mesa económica, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El día de ayer se ha realizado la primera reunión y... Como producto de esa reunión, se ha acordado que íbamos a mandar el cronograma de trabajo, por tanto, estamos cumpliendo un primer avance. En este cronograma de trabajo, lo que se está estableciendo es que la ley de pensiones se va a analizar el 28 de marzo, eh, todo lo correspondiente al crédito agropecuario el 3 de abril y el tema salarial se va a analizar entre el 6 y el 11 de abril, ¿no? Entonces, nosotros estamos a la espera de la respuesta escrita de la Central Obrera Boliviana respecto a este eh, cronograma de trabajo. Eso es lo que queríamos indicarles abiertos a ¿En qué momento se va a definir el tema salarial? ¿Tiene que ser antes del primero de mayo, más o menos como se ha estado estilando? Uno y dos. ¿Si en la ley de pensiones implica el cambio, la modificación de la ley de pensiones o qué implica? Bueno, como es eh, tradición, el decreto se promulga precisamente el primero de mayo, entonces nosotros esperamos que hasta esa fecha ya podamos eh, alcanzar algunos acuerdos. ¿no? Eh, respecto a la ley de pensiones, en todo caso eh, me gustaría que conversen con el viceministro de pensiones al respecto. Viceministro, el INE ya tendrá concluido antes del 1 de mayo el nuevo eh, IPC para este año. ¿Eso es lo que está pidiendo la COF? Bueno, en realidad es un, parte de un trabajo que está realizando el Instituto Nacional de Estadística. Eh, yo creo que tendría que consultarles a ellos cuál es su trabajo. En todo caso, lo que nosotros estamos esperando como información, eh, como parte del proceso de negociación, es que nos brinden el dato de la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento tradicionalmente eh, lo tienen los primeros días de abril, correspondiente a 2016, este es un insumo muy importante para la discusión de la política salarial. Viceministro, ministro la mesa productiva se ha puesto como tope hasta el 14 de abril de terminar todas las mesas de trabajo, sus mesas, sus comisiones. ¿La comisión económica también se está poniendo algún plazo? ¿Va a establecer un plazo para culminar el trabajo? Bueno, lo que tenemos actualmente es este cronograma de trabajo. No, Mucho depende digamos, de, de, de la voluntad que puedan tener las partes para que podamos alcanzar acuerdos en todo caso, eh, nuestro planteamiento en cuanto a plazos es muy claro. La idea es que dentro de estos plazos podamos llegar a estos acuerdos. Ahora, eh, como es característica del gobierno, nosotros priorizamos el diálogo y siempre estamos abiertos a continuar el diálogo las veces que sea necesario. -ministro, ¿el tema del incremento salarial se va a discutir en base a la tasa de inflación? ¿O, o es que, como lo ha señalado el dirigente de la COP, ¿Va a hacerse una canasta familiar por parte del gobierno? Bueno, eh, tal como se ha indicado el día de ayer, no, eh, uno de los altos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, concretamente don Oscar Tapia, ha reconocido eh, que la Central Obrera Boliviana no tiene la capacidad logística para hacer una canasta familiar, eh, dadas sus características. Entonces, eh, lo que nos ha planteado es un sondeo de opinión, nos reúne características técnicas y por lo tanto eh, no puede constituirse en una base. ¿no? En realidad eh, los mecanismos, eh, entre otros datos que siempre hemos utilizado, eh, tienen que ver con la tasa de inflación porque se entiende que el incremento salarial tiene que ser eh, suficiente para cubrir esta tasa de inflación. y Por el otro lado, la tasa de crecimiento del producto, en virtud a que es necesario contar con estos indicadores de producción. De todas historia, maneras, ¿por qué no nos dicen, eh, eh, por lo menos para tener cierto parámetro y no manejar muy herméticamente el tema, nos da lugar a demasiada especulación, se habla del 4 por 5, se habla del 5 de inflación, se habla del 4.9 de crecimiento del país. ¿No hay un parámetro sobre el cual se pueda, se pueda informar a la población? ¿Tenemos que manejar especulativamente el tema? De manera alguna lo que ocurre en todo caso es que tenemos una metodología de trabajo ¿no? y esa metodología está muy clara, estamos ya concretizando en reuniones que ya tienen fechas y naturalmente no es necesario adelantar porque esto forma parte de un proceso en el cual tenemos que conversar eh, con los compañeros eh, de la COP. Ahora, en términos de lo que significa eh, la política salarial que hemos estado manteniendo estos últimos años, la política es muy clara, ¿no? Nosotros eh, otorgamos eh, aumentos salariales por encima de la tasa de inflación porque consideramos que el salario real debe ser suficiente como para aumentar el poder adquisitivo de los asalariados, ¿no? Pero el resto de detalles se tienen que ver en la reunión. Buenas, buenos días, muchas gracias. gracias. ¿En otros temas? ¿En otros <risa> C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas C'est C'est